Conocido como Alexander, el joven detenido por la Policía Nacional, por tener orden de arresto en su contra que lo vinculan a varios robos ocurridos en este municipio de San Francisco de Macorís. No, yo no, no he cometido ningún delito, no he hecho nada tampoco. ¿Y por qué está preso? Pues redado. ¿Y preso ya preso, me habían acusado de algo, pero como no lo he sido yo, me han acusado.